En este vídeo vamos a ver de forma muy rápida la forma de insertar un par de gráficos sencillos en una hoja de Excel. Para ello vamos a utilizar un nuevo fichero de ejemplo donde la primera de las hojas se llama cotización meta y corresponde a la valoración bursátil de esta empresa que es la propietaria de WhatsApp, Instagram, Facebook y vamos a ver los valores de cotización durante el periodo aproximadamente de un mes, desde el 19 de agosto hasta el 19 de septiembre de 2022. Tenemos el dato de la, la acción, el precio de la acción eh, al finalizar la jornada, al comenzar la jornada, este día, el valor máximo que tuvo en este día, el valor mínimo, el volumen de esa jornada y la variación respecto al día anterior. Bien, nos colocamos en una celda vacía, y nos vamos al menú insertar. En el conjunto de opciones de gráfico vamos a irnos a un gráfico de, de líneas y en concreto vamos a elegir este de aquí que nos va a destacar lo, los vértices. Añadimos el gráfico solo que está vacío puesto que no hemos indicado los datos de los, que, de los que tiene que partir. Para ello en el menú diseño gráfico pulsamos en este botón o bien botón derecho sobre el gráfico y pulsamos en seleccionar datos. De ambas formas nos va a aparecer esta ventana. Bien, vamos a añadir la, la leyenda. Y nos pide un nombre. Vamos a elegir el último. Como aquí está cogiendo una referencia a esta celda. Y ahora vamos a coger los valores, que serían los valores de esta columna. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Y aquí lo que nos está haciendo es mostrarnos un gráfico con una eh, numeración eh, del 1 al 21, ¿no? que son el número de valores que hay aquí. La leyenda que he puesto ha sido último, porque he puesto que es la, la celda que hemos dicho que escoja para el nombre, pero nosotros también podemos directamente escribir aquí cualquier otro nombre, ¿vale? Bien, vamos a aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el, el eje de las x, ¿vale? El, el, el eje horizontal para ello. Vamos a cambiar este que ha creado por defecto, vale, vamos a darle a editar lo que queremos es que muestre la fecha, ¿no? que se vea eh, la fecha de, de la cotización. Entonces nos venimos a la primera columna y seleccionamos el rango de fechas que nos interesa. Vemos que ya se visualiza, le damos a aceptar y de nuevo aceptar. O sea, ya tenemos visualmente la representación de la cotización de esta compañía durante este periodo. Bien, de esta forma estamos haciendo el gráfico de una forma más lenta pero cuidando eh, un poco más los detalles y la información que queremos, ajustando un poco más eh, los datos y demás. Eh, al pulsar en el gráfico, vamos a ver aquí tres opciones, sería elementos del gráfico, podemos decir que se muestren eh, los ejes, que se muestre el título o no, las líneas que, que se unir totalmente, la leyenda, en este caso pues no aporta mucho a la leyenda, etc. ¿Vale? Podemos aquí activar eh, mucha de la información que aparece por aquí. Y además, en la propia, cada una de estas opciones, a la derecha en una flechita que si la pulsamos podemos todavía detallar más eh, pues aspectos relacionados con este parámetro. Bien, el segundo botón del pincel se refiere al diseño de la tabla, ¿vale? el estilo y el color. Y el, el embudo nos permite eh, pues, utilizar directamente desde esta pantalla un filtro, es decir, oye, quiero que... Me muestre solamente los valores de, de agosto, por ejemplo. ¿Vale? Y si bien el gráfico está configurado para que coja todo el rango, hemos indicado que filtre, que solamente me muestre eh, agosto. ¿Vale? Vuelvo por aquí y en el punto dado quiero volver a ver todos los datos. Bien, esta es una forma un poquito más, de de crear el, más lenta de crear el, el gráfico. Otra opción, que será la que utilicemos más habitualmente, pues es mucho más rápida, es directamente seleccionar los dos rangos de, de valores que queremos utilizar. ¿vale? En este caso las dos columnas están juntas, pero si se tratase de fecha y máximo, pues si seleccionamos una columna y vamos a seleccionar la segunda, pues vemos que se pierde. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es cuando voy a seleccionar el segundo rango, pulsar la tecla control del teclado y ahora sí puedo mantener ambas seleccionadas. ¿vale? En este caso es más sencillo puesto que ambas columnas están contiguas. Bien, ya tengo seleccionadas, me voy a insertar y ya directamente vuelvo a escoger el gráfico que deseo. Vamos a escoger el mismo y nos fijamos que ya estamos previsualizando el resultado de este gráfico. Esto es muy útil porque si no estamos seguros del tipo de gráfico que queremos utilizar, simplemente de esta forma pasando el ratón por encima de los distintos gráficos ya vamos a poder previsualizarlo y decantarnos por el gráfico que más se adapte a, a nuestro objetivo. Vale, vamos a seleccionar el mismo tipo para comprobar que efectivamente calca el, el que hemos hecho un poco de forma más eh, artesanal. Otra opción, todavía más rápida para crear un gráfico, siempre que sea de, de barras, sería seleccionar de nuevo el rango y pulsar la tecla F11 del teclado. De esta forma crea una nueva hoja, como estamos viendo en la parte inferior, y genera automáticamente este gráfico y por defecto siempre lo va a crear con eh, un gráfico de barras, que después podremos eh, cambiar. Esta tabla, este gráfico, perdón, podemos copiarlo copiar y me lo llevo ya a la hoja que quiera, ¿no? control V o directamente con la opción de eh, pegar. Vale. vale, voy a eliminar esta hoja y vamos a ver otro ejemplo muy sencillito, en este caso eh, vamos a tomar datos del índice bursátil SP500 americano. Y lo que recoge estos datos es la, bueno, son el índice a recoger eh, lo, lo, eh, la, la valoración bursátil de las 500 principales empresas americanas. Vale, Aquí tenemos una muestra de, la, de 20 de ellas, bueno, 19 de ellas. Y aquí agrupadas eh, el resto de empresas. Y estas columnas aquí no las vamos a utilizar, no nos interesa. Lo que nos interesa es el peso, es decir, de este índice. ¿Qué peso aporta Apple? ¿Qué peso aporta Microsoft? Pues Apple un 12%, Microsoft un 9%, Amazon, Tesla, etcétera. Y aquí el restante que agrupa pues desde la, la, las 500 restantes compañías. Bien, podemos seguir el modelo, la explicación anterior, es decir, pulsar la celda, insertar el gráfico y demás. Pero bueno, lo podemos hacer también con la vida rápida. Que sería seleccionar un rango. Ahora sí que utilizo la tecla control para seleccionar este otro rango que está separado. Y vamos a utilizar en este caso otro gráfico que se, que se adapta más porque lo que quiero es pues, tener una representación visual de el peso de las compañías un poquito más grande sobre este índice. Vale. De esta forma visualmente vamos a, a detectar más rápidamente qué empresas agrupan pues el mayor valor. Podemos ver que eh, Apple, Microsoft y Amazon, pues agrupa en el quesito pues más de una cuarta parte. ¿vale? Una representación gráfica visual que nos aporta más información que viendo los datos directamente eh, a través de, de, de los valores. Igualmente, pues, como veíamos en otro ejemplo, podemos en este caso, dependiendo del tipo de gráfico, tenemos estemos una opción u otra, aquí podría ser interesante que activar las etiquetas de datos para visualizar, es verdad que se ensucia un poco, para visualizar los porcentajes ¿no? y tener esta información complementaria. Vale. De esta forma, pues hemos visto dos tipos de gráficos distintos, son los, los más habituales y varias formas de crearlos y algunas de las opciones que nos permiten los gráficos de Excel.